ahora quería hacer un breve video de complemento de lo que ya he hablado acerca de del episodio de la querella eh, el problema es que bueno, yo hablé de lo más importante, pero quería detallar algunas algunos este, alguna información más que, que podemos sacar del análisis, por supuesto que se puede trabajar más, ¿no? pero la idea es que ustedes tengan digamos como un complemento de lo que se da la clase algunos inclusive, bueno no pueden asistir a clase y pueden Inclusive estudiar de acá. Así que, este, bueno, estamos en la Iriada, en el canto 1, en el episodio de la querella, en el complemento. ¿Mm? Entonces, lo primero que podemos decir para complementar lo que ya, ya hemos hablado, es que, curiosamente, bueno, la narración de la Iriada cubre 51 días del año décimo de la Guerra de Troya, que coincide con estos 10 días de peste, ¿no? Como una especie de de premonición de que es el último año que ellos van a estar en la guerra, porque es el décimo año, es el último año de la guerra de Troya, cuando se da esta, esta pelea entre Aquiles y Agamenón, la querella. Y bueno, y también son diez días de peste, en el noveno en el décimo día, este es que eh, Aquiles llama a la junta, no pide la reunión esa, algunas veces se la nombra con el nombre de Ágora, ¿no? La reunión entre los, los guerreros, entre los reyes guerreros que estaban cercando a Troya. Bueno, entonces, eso en primer lugar, ¿no? Las, los 10 días de peste y la explicación mítica de esa, de, de esa peste es el ibris. Recuerden ustedes el concepto del ibris, el ibris de Agamenón. También la guerra de Troya tiene un componente de ibris, si vamos al caso. París desafía eh, en el rapto de Troya, desafía a las, a las reglas convencionales de su tiempo, este eh, robándole la esposa a, a un rey, a, a Menelao, ¿no? Bueno, bien. Eh, Aquiles convoca a la junta. Era la esposa de Zeus, la esa diosa. En este caso actúa como una representación simbólica de la justicia, ¿no? Para que dejen de morir los saqueos a quienes ella... Eh, por quienes ella siente, siente amor, ¿no? Entonces, aquí les demuestra allí cierto temor a los dioses, o sea, es piadoso, eh, y además, a, eh, atención a los rituales, porque él dice que hay que preguntar a ver qué es lo que pasa, eh, hay que preguntar a los dioses a ver qué si es este... que que Apolo está enojado por algo que pasó con los rituales. O sea, ahí era la importancia de lo religioso. Los dioses podían realmente enojarse por un ritual mal hecho, por, una, por un sacrificio mal hecho, ¿no? Pero es curioso porque Aquiles ya inmediatamente, cuando, cuando explica lo del pedido a Junta, dice, eh, para que, vamos, va a pedir que venga Cal Cal Calcas para que nos diga por qué se irritó tanto feo Apolo, si está quejoso con motivo de algún voto de Catombe y sí si que mando, o sea, que eh, Aquiles ya sabe que ese es, es, es según la explicación mítica, es eh, Apolo quien envía la peste. O sea, todos, eh, se supone que todos los guerreros ya saben que, que Agamenón no se va a llevar, digamos, grat gratuitamente el orgullo de haber sido, este, haber sido quien desprecia al sacerdote de Apolo, ¿no? A Crises. Entonces, bueno. Parece que todos los guerreros saben, yo por eso puse acá, ¿no? Y Aquiles ya sabe del enojo, que es el enojo de Apolo, ¿no? Eh, y ahí aparece la figura de Calcas, que es representación de la verdad, un representante de la verdad, y a la vez es, es no solo es un representante, sino que él mismo simbólicamente representa la verdad. Y la verdad acaba de cumplir un rol sanador, curador, ¿no? Él conoce el corazón humano, o sea, él conoce eh, las miserias, conoce los excesos. ¿m? Entonces, él va a ser quien va a traer eh, la salud al pueblo a través de la verdad. Él va a exteriorizar la verdad. Y bueno, el problema es que para Agamenón, eh, Calcas representa un pasado doloroso. ¿m? El pasado doloroso en el que él tuvo que sacrificar a Ifigenia, a su hija. Y a él la verdad lo hiere, al contrario de lo que pasa con los demás, no a él la verdad lo hiere. Lo hiere porque le recuerda el sacrificio de la, de la joven virgen que no tenía nada que ver en todo esto, en la guerra de Troya. Pero bueno, eh, según el mito tuvo que sacrificarla. Bien, eh, entonces tenemos la presencia de la verdad y el pedido de juramento de Calcas ya es, una, es en sí mismo una agresión al propio Agamenón porque... Eh, ahí vemos la superioridad que se le atribuía, se le atribuía perdón, a Aquiles eh, sobre que se sobreentiende esa superioridad sobre Agamenón, ¿no? Se le atribuía esa, esa superioridad física. ¿Por qué? Y acá esto lo marqué con un signo de exclamación. Bueno, ¿por qué? Porque Aquiles es el verdadero líder guerrero de los aqueos. Eh, Agamenón es el, el, el, el verdadero líder político. ...de los de saqueos, los ¿no? Él está por encima de todos los demás eh, reyes... ...por acuerdos, por, por política... ...pero no por fuerza. La fuerza... ...la fuerza... ...la tiene Aquiles. Entonces, ese es el verdadero conflicto detrás de todo esto, ¿no? Entonces, Calcas... ...dice lo que ya todos saben, lo que decía antes... ...y es protegido por Aquiles. ¿Mm? Entonces, eso implica cuestionar la fuerza... Física, del areté de, eh, del rey de reyes, Agamenón. Entonces acá me centré un poquito más en Agamenón. Eh, aparece con las negras entrañas llenas de cólera, dice el narrador. Bueno, entonces ahí lo que vemos es el uso de lo visual como una manera de, eh, de mostrar, eh, enfatizar el sentimiento interior, el, el, el, eh, la intimidad personal de, de, de, de Agamenón. Entonces, de manera tal que uno se haga una idea de lo que él estaría sintiendo en ese momento. Esa furia total, negra, dice, que se le revuelve en el cuerpo. Recuerden que el negro siempre es utilizado culturalmente como una manera de, de mostrar lo misterioso, lo, lo problemático, ¿no? eso es como una cuestión cultural. Eh, y bueno, y, y Agamemnon no cambia su, su modo de actuar, sino que persiste en su ibris. Sigue en el Ibris, esta vez se la agarra contra Calcas y después se la agarra contra Aquiles y no quiere dar el brazo a torcer, ¿no? Eso es lo que demuestra que Agamenón es un pésimo líder, es, un, este, es una persona que siempre necesita estar afianzando su poder, eh, inclusive contradiciendo lo que es justo, ¿no? Persiste en su Ibris y Criseida, y habla de Criseida y su valor. Eso es interesante porque, eh, porque posteriormente... Bueno, eso quedó quedó en el mito, ¿no? Cuando él compara, que, eh, cuando él compara a Criseida con su legítima esposa, con Críten Mestra. Y bueno, entonces habla de que también tiene arete Criseida. Ella es hija de un sacerdote, como ustedes ya saben. Y tiene su arete Pero, ¿qué pasa? Él no la ve tanto como, como un ser con su arete A, a pesar de que lo, lo, lo resalta, ¿no? Resalta sus virtudes sino que él se concentra en la idea de la recompensa, de que ella es su recompensa y que pertenece al arete del rey. O sea, que él no puede perderla. No la ve tanto como una persona o como una mujer, a pesar de que él habla de sus virtudes, ¿no? Sin embargo, dice que no le es, interior, no le es inferior ni, le, ni en el talle, ni en el natural, ¿no? O sea, que físicamente no le es inferior a la mujer de él, a la esposa de la clitemestra, pero pero lo más importante para él es no quedarse con su recompensa. Eso es lo que él manifiesta, ¿no? Nosotros podemos especular con que él en realidad no quería que le sacaran a, a Criseida porque le gustaba mucho o no sé, una cosa así. Pero en realidad eso es lo que él manifiesta, ¿no? Entonces, Agamenón sigue siendo un mal rey, según Aquiles. Aquiles eh, lo insulta continuamente acusándolo de justamente eh, no saber cómo, cómo manejarse frente a situaciones de tensión, ¿no? Y dice eh, que eh, aquí le dice que actúa en contra de las costumbres, de la tradición, del orden. Lo dice con otras palabras, pero dice, ¿dónde se ha visto que se compartan las cosas que se obtengan por el saqueo? Eso no, no puede ser así. Cada cual se queda con lo suyo. Además, aquí les tiene otra, o, o, otro argumento, que es que él, según él, él siempre, eh, él y sus hombres, los mirmidones, son siempre los que combaten... Eh, en primera fila los que llevan la parte más dura del combate y sin embargo no son los que se llevan la mejor recompensa entonces siempre hay un planteo de injusticia de fondo no con respecto a la moral a la moral guerrera no por supuesto nunca nunca se habla de la injusticia de la gente a la que, a la que matan ¿no? este, y a la que raptan ¿Mm? bueno entonces eh, eh, es un mal rey dice aquiles y lo llama imprudente y codicioso, como que no se puede controlar, no puede, eh, no puede este, eh, conservar el equilibrio, conservar la calma, ¿no? Eso es lo que hace un imprudente y un codicioso, siempre deseando más, queriendo más y nunca cuidándose, nunca cuidando a sus hombres. O sea, siempre se, no, ten, no teniendo prudencia. Bueno, entonces eh, amenaza a sus hombres... ¿Por qué eh, eh, Agamenón amenaza a sus hombres? Porque No amenaza ni siquiera a los hombres de más abajo, sino que amenaza a Odiseo, a Llante, a sus principales hombres con quitarle eh, con quitarle su recompensa. Lo que nos hace pensar que en, realidad, que en realidad él está pidiendo apoyo, ¿no? Bueno, si a mí no me apoyan contra Aquiles, eh, yo les voy a sacar su, las recompensas a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, o por lo menos que no se metan en el asunto, no se meten en el asunto, ¿no? Los dejan discutir entre ellos. Bueno, entonces después pues, interviene la prudencia, la sabiduría, que es Atenea, el párrafo marcado como 188. Lo tengo acá. Dice, eh, acongojóse el pelida y dentro del velludo pecho su corazón discurrió dos cosas o desnudando la aguda espada que le llevaba junto al muslo, abrirse paso y matar a la atrida, o calmar su cólera y reprimir su furor. Mientras tales pensamientos revolvían en su mente y en su corazón, y sacaba de la vaina la gran espada bajo Atenea del Olimpo. Envió la era la diosa de los nuevos brazos, que amaba cordialmente a entrambos y por ello se preocupaba. Púsose detrás del pelida y le tiró de la blonda cabellera, apareciéndose a él tan solo. Bueno. Este es un, un episodio muy, muy interesante, como, como un juego narrativo es muy interesante, y, y realmente parece muy. parece muy este, sofisticado, ¿no? Porque, eh, ¿qué ocurre? En realidad Aquiles, si nosotros lo vemos sin los dioses, Aquiles se arrepiente de, de, de, de matar a Gamenón. En un momento lo piensa, pone la mano sobre el pomo de la espada, de la gran espada ya que tiene, pero se arrepiente. Y piensa que bueno, que tiene que. Eh, actuar con cordura, con mesura. Pero ¿cómo lo explica el poeta, es lo interesante? ¿Cómo lo, lo, lo explica el supuesto mero, no? Dice que se le aparece en una nube y que solo, solo Aquiles la puede ver, ¿no? Haciendo como una especie de juego narrativo muy interesante en el que solamente un personaje, como si fuera una parte teatral, un solo personaje puede ver a otro personaje y los demás quedan por fuera, ¿no?, de eso. Y entonces, es ese personaje que aparece, que es la diosa Atenea, es la personificación de la, del equilibrio, de la sabiduría, de la mesura. Lo que quiso decir entonces, eh, a través de esa personificación eh, mítica del poeta, es eh, obró con mesura. La mesura, el equilibrio, el sofrocine, eh, eh, lo, le permitió actuar sin el exceso de matar al rey, no o sea sin cometer esa, esa barbaridad de matar al rey de reyes delante de todos los guerreros. Que además esa mano en el, en, en el puño en la, de la espada, la empuñadura, desnudando la aguda espada, llevaba, mientras tales pensamientos pensamiento en su mente y en su corazón y sacaba de la vaina la gran espada. Ese detalle de que ya estaba sacando eh, la, la espada es un detalle muy interesante porque nos muestra la duda eh, a través de un gesto. Y realmente narrativamente funciona muy bien, está muy bien hecho, ¿verdad? Lo mismo con lo de la bruma. Que lo, que lo envuelve, ¿no? Entonces, dice... Pusose detrás de Pelí y le tiró de la blonda cabellera, le tira el pelo, apareciéndosele a él tan solo, de los demás ninguno la veía, ¿no? Eh, dice, antes... Bueno, dice... Que los ojos le centellaban de un modo terrible a la diosa y hablando con ella, pronunció estas palabras. Bueno, y ahí le dice, ¿no? Pero quería leer un poco más arriba, cuando dice... Discurrió o desnudando la aguda espada que llevaba junto a, Esto es lo, lo que está pensando, la duda, ¿no? Interior del personaje. Eh, Carmasu, mientras tales pensamientos revolvían su mente, su corazón y sacaba la vaina espada, bajó Atenea del, del Olimpo, envolvió la Era, la diosa de los nibios brazos que amaba cordialmente a entrambos y por ello se preocupaba, ¿no? La, envolvió, eh, la envió, perdón, eh, Era. Y la, la puso, era ven que siempre es la representación de la justicia, ¿no? Era justicia. Entonces, eh, no no no hubiera sido, digamos, justo que ahí Aquiles tomara el arma y simplemente, la espada, y simplemente matara a Agamenón. Bueno, entonces vamos al final con la aparición de Néstor. ¿Mm? Bueno. Eh, Néstor también es sabiduría y también es prudencia, es como un eco de Atenea, ¿no? Pero él representa a la sofrosine. ¿Mm? ¿No? Previamente, cuando, cuando va a aparecer Néstor, que es un hombre, un anciano, ¿no? Un anciano sabio, este, un guerrero, anciano sabio, eh, hay un gesto de Aquiles, otra vez, un gesto, un gesto de desprecio, un gesto de rebeldía, que está muy bien logrado es este, cuando tira el cetro, ¿no? el cetro tachonado, y el, con el cetro era que eh, el que lo tenía era el que hablaba, ¿no? Entonces es como que si tirara al piso como diciendo no voy a hablar más con, con ustedes, este, lo dicho dicho está, y bueno, acá se, se termina el conflicto porque yo ya no, no, no voy a pelear más de, en sus bandos, ¿no? Pero aparece, aparece Néstor, en 245, y, bueno, es muy interesante cómo se lo presenta, porque, eh, si ustedes se fijan, dice, eh, tirando a tierra el cetro tachonado de clavos de oro tomó asiento. El cetro es un símbolo de poder, ¿no? Entonces dice, el atrida en el opuesto lado iba enfureciéndose. O sea, si no intervenía alguien, eso terminaba en sangre, ¿no? Pero levantóse Néstor, suave en el hablar, elocuente orador de los pilios, de cuya boca las palabras fluían más dulces que la miel había visto perecer dos generaciones de hombres de voz articulada que nacieron y se criaron con él en la divina Pilo y reinaba sobre la tercera y benevolo les arengó diciendo entonces, ¿qué hace? primero vemos que es suave en el hablar, que es elocuente, que es viejo todo eso constituye su arete y es, un, es una representación también de la sofrocine, ¿no? de, de ese equilibrio y les da un consejo ¿no? y ese consejo es como dividir digamos, las dividir las aguas, di, eh, no pelear más, ¿por qué? Porque van, a, hacer, van a, a favorecer a los teucros, a los troyanos, y además de eso, como que les disminuye a ellos sus, sus egos, hablándoles de hombres mucho más esforzados que, eh, que en otras generaciones él ha conocido, ¿no? Y que inclusive esos hombres, que eran mucho más valientes, mucho más poderosos, le hacían caso a él, así que ellos deberían hacerles caso a él, y efectivamente le hacen caso, ¿no? Entonces disminuye su, su ego, su, disminuye su autopercepción de poderosos ¿no? a través de ese, de, ese, de esas palabras. Pero hay una parte en la página 15 de Emilia que dice Néstor, eh, si tú eres más esforzado, le dice Aquiles, es porque una diosa te dio a luz. Pero este es más poderoso porque reina sobre el mayor número de hombres. Atrida a tu cólera. Yo te suplico que pongas la ira contra Aquileo. Que es para todos los aqueos un fuerte antemural, fuerte, un fuerte este, escudo, una fuerte protección en el pernicioso combate. O sea que eh, lo que les está diciendo es... Los dos tienen que controlar su, su ego. Los dos tienen que darse cuenta que tienen los motivos para ser eh, reverenciados por los hombres... Uno es porque es rey de muchos, muchos hombres y otro es porque es hijo de una diosa, entonces es el divino Aquileo, pero que tiene que pensar en última instancia en el beneficio y en la vida de los guerreros, no en ellos mismos.